Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 62. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz. Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves. El perdón es la demostración de que tú eres la luz del mundo mediante tu perdón vuelves a recordar la verdad acerca de ti en tu perdón por lo tanto reside tu salvación las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo tu meta es descubrir quién eres, al haber negado tu identidad, atacando a la creación y a su creador. Ahora estás aprendiendo a recordar la verdad. Para ello, el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón, de manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los pensamientos de muerte. Recuerda que en todo ataque apelas a tu propia debilidad, mientras que cada vez que perdonas, apelas a la fortaleza de Cristo en ti. Te vas dando cuenta, pues, de lo que el perdón hará por ti, eliminará de tu mente toda sensación de debilidad, de tensión y de fatiga. Arrasará con todo vestigio de temor, culpabilidad, y dolor. Reinstaurará en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su Hijo. Regocijémonos de poder comenzar y concluir este día practicando la idea de hoy y de usarla tan frecuentemente como nos sea posible en el transcurso del día. Ello te ayudará a que pases un día tan feliz como Dios mismo quiere que tú seas, y ayudará a aquellos que te rodean, así como a aquellos que parecen encontrarse lejos en el espacio y en el tiempo, a compartir esta felicidad contigo. Tan a menudo como puedas hoy, con los ojos cerrados, a ser posible, repite para tus adentros lo siguiente, «Perdonar es mi función». Por ser la luz del mundo cumpliré mi función para así poder ser feliz dedica entonces uno o dos minutos a reflexionar sobre tu función y la felicidad y liberación que te brindará deja que pensamientos afines acudan a ti libremente pues tu corazón reconocerá estas palabras y en tu mente se encuentra la conciencia de que son verdad. Si te distraes, repite la idea del día de hoy. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y añádele lo siguiente. Deseo recordar esto porque quiero ser feliz. Y David nos dice. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo del mundo. Así, la lección de hoy se enfoca en el perdón y en la función. El perdón es nuestra función dada por el Espíritu Santo. La sección 7 del capítulo 8 refuerza y apoya esta función al explicar que el cuerpo como un medio de comunicación es todo para lo que sirve el cuerpo en realidad el cuerpo no puede ser perdonado ni percibido desde el estado mental perdonado cuando se le ve como una identidad cuando le vemos como una meta del plan de estudios el cuerpo es un medio para que la mente se expanda más allá de toda limitación el cuerpo solo puede ser utilizado en este sentido como una herramienta de comunicación, como un medio, pero nunca como un fin. El cuerpo no se puede equiparar contigo, con cualquier forma de ataque. Solo la comunicación amorosa del Espíritu Santo puede venir a través de un cuerpo que se ha entregado a su función, a su propósito. El Espíritu Santo solo interpreta al cuerpo como un medio de comunicación. El cuerpo no tiene otro propósito. Si usas el cuerpo para atacar, es dañino para ti. Si solo lo usas para alcanzar las mentes de aquellos que creen que son cuerpos, y para enseñarles a través del cuerpo que esto no es así, Comprenderás el poder de la mente que está en ti. En el servicio de unificar, el cuerpo se convierte en una hermosa lección de comunión, que tiene valor hasta que la comunión se consuma. El cuerpo es, por lo tanto, hermoso o feo, pacífico o salvaje, útil o perjudicial según el uso que se le dé la pregunta es lo usaré para el perdón o lo usaré para el ataque úsalo para la verdad y lo verás verdaderamente haz mal uso de él y lo malinterpretarás porque ya has hecho eso al hacer mal uso de él interpreta cualquier cosa aparte del espíritu santo y desconfiarás de ello. Esto te conducirá al odio, al ataque y a la pérdida de la paz. Pero a través del perdón, el cuerpo se alinea con el propósito que Dios nos ha dado. Y esto nos libera de la creencia en la pequeñez. Nos libera del ego. Esto restablece la comunicación total con todo y con todos. Esto abre la puerta a la comunión con Dios, nuestra fuente, para siempre. Practicamos hoy con nuestra función. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo.